...las administraciones públicas y las instituciones en general... Eh, ...tendrían que garantizar, tendrían que velar, tendrían que trabajar... Este, eh, ...los derechos de todos los eh, ciudadanos eh, de este pueblo. Y cuando digo derechos, digo también que es... Eh, ...los derechos de los inmigrantes que vivimos en este pueblo... ...los derechos también de los catalanes... En este sentido, nosotros, eh, desde que era Premianenca, tengo que decir que cuando planteamos los derechos igualitarios, los planteamos el derecho a la comida, el derecho al trabajo, el derecho a tener una vivienda, el derecho también a la educación este, de nuestros hijos, al, el derecho a la sanidad pública, eh, igualitaria y gratuita para todos, como también el derecho a tener en el pueblo este, nuestras fiestas culturales, nuestra gastronomía cultural. Y en este sentido creo que eh, nuestra propuesta, y así lo queremos cambiar, con todas las entidades que han trabajado día a día para cambiar este, y poder ser un pueblo igualitario, un pueblo diverso, han trabajado por el derecho a empadronarse a todos los ciudadanos inmigrantes, como también el derecho a tener este, la sanidad. Soc Rosa Maldonado, candidata de Crida Premianenca para las municipales del de, este, 2019.